Hola, vamos a ver ahora la ecuación de la circunferencia. Me piden hallar el área del círculo cuya ecuación general de su circunferencia es esta que está acá. Lo que vamos a hacer entonces es completar cuadrados. Tenemos entonces x al cuadrado y vamos a tomar la variable x, menos 14x. Y aquí vamos a completar por la mitad de 14, 7 al cuadrado, 49. Y para que no se altere la ecuación, al otro lado de la igualdad, también ponemos 49. Hacemos lo mismo con la segunda variable, y al cuadrado. Colocamos más 18y y ahora le sumamos la mitad de 18 9 al cuadrado, 81. Y para que no se altere, al otro lado de la igualdad, también le sumamos 81. Este 9 que está acá pasa a restar, menos 9. Entonces, notamos que en esta parte tenemos un binomio al cuadrado, X menos, tomamos la mitad de 14, 7 al cuadrado. Más, a este lado hay otro binomio al cuadrado. Sería Y más, la mitad de 18 es 9, 9 al cuadrado. Igual a, sumando esto, 121. Que para efectos sería 11 al cuadrado. Ahora reconociendo la ecuación canónica de la circunferencia notamos que el centro de la circunferencia será este para ordenado, 7, menos 9 y el radio de la circunferencia simplemente será 11. Tendríamos que el área es igual a Pi por el radio al cuadrado, es decir, pi por 11 al cuadrado. 121 veces pi unidades al cuadrado y esa es la respuesta.